Bastante interesante, la verdad. No, nope, aquí no hay nada. No. Eh, eh... trata de disimular que no había ninguna estupidez de León Picardón? Eh, eh, sí, bastante interesante, la verdad. Muy, muy, muy interesante los videos. Ay... Estamos viendo qué los podemos encontrar. Ok. Son ya... Yeah. Pero putísima mamá. Ok, yo no vi nada ahí. Ya salió... Suicidio. Suicidio. Suicidio. Ok. Ya me han salido tres veces eso. Vamos a ver qué chingados hay en su canal. que okay, um, eh, por lo que veo son, eh, como estaba diciendo, por lo que veo son muchas cosas que son de sonido. Ah. Aquí nadie vio nada, ¿ok? Suicidio, suicidio. Suicidio Suicidio Suicidio Suicidio Eso es representación física de cómo que quiero hacer ahora. No, no, no, no, no, ahí no vi nada, no, no. No, aquí tampoco vi nada. Pero putísima madre. No, no, no, aquí tampoco vi nada yo. Ahora prácticamente no quiero tirarme un sexto presupura. No, no. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no. Este es un canal cristiano! ¿Cuántas veces tengo que decir que esto es un canal cristiano? ¡La concha de la loca! Creo que este chico no entiende la palabra. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué hacen esto? Es como si ni siquiera conocieran a los personajes. Ahora sé exactamente lo que debo de hacer. Ahora sé exactamente lo que debo hacer. Representación física de lo que quiero olvidar, de que quiero olvidar lo que acabo de ver. En conclusión, ¿no, picarón? ¿Cómo hacer que tu canal sea famoso? Primero, comenzar subiendo Minecraft. Después, seguir subiendo Minecraft. Después, empezar a subir videos de cortos de Sonic. Y luego, estar subiendo esos videos por miniaturas de tetas y por todos lados. No pegaron. Si ves este video, no más que decirte: pues, qué pinche mierda tienes en la cabeza.